Nueva embajadora de Argentina en el mundo, que ya lo es. Sí. sin ningún lugar a dudas. Ahora el tema es que hay varios legisladores eh, porteños que están pidiendo, no, esto de verdad me lo decís, que se declare. Sí, es de verdad. Pensé que era una cuestión de los fans. No, no. Hay una propuesta de parte de legisladores de que Lali Espósito sea embajadora de la cultura y hay razones por las cuales lo proponen. Dicen es destacada cantante y actriz conquistó el público internacional sin olvidar sus raíces y sin perder la cercanía con su público argentino y está comprometida con las causas feministas y de igualdad de derechos. Esos serían eh, los motivos por los cuales algunos legisladores estarían proponiendo nombrar a Lali Espósito embajadora. Argentina de la cultura. A mí no me parece mal, ¿eh? Porque ella honestamente... Se hizo muy popular un video en donde ella le muestra a un español cómo armar no, un... En realidad, eso lo vamos a ver más tarde. Sí, pero creo que viene de ahí, ¿no? Fue anoche eso. An creo que fue... Eh... Anoche. Antes de anoche ya estaba haciendo un programa acá en Argentina, anoche viajó a España y realizó... Eh, ...fue al hormiguero, que es el programa más importante que tiene la televisión española... ...claro, en la tarde nuestra, ¿no? ...que ya la tienen abonada, tienen abonadas a varias argentinas, uh -huh. te aclaro, ¿eh? ...porque a Nati Peluso la tienen abonada, a Lali Espósito la tienen abonada... ...o sea, pasa por España, va al hormiguero. ...y Lali es sumamente creativa y ayer le propuso al conductor enseñarle más argentinidad... Claro. ...después vamos a ver el video completo de cómo, qué, qué argentinidad le mostró ella... Que, eh, ¿a dónde quería? Ha explotado en todas las redes sociales, ¿no? Claro, yo pensé que venía por ahí justamente este, este deseo que no sabía que era oficial. Y está la propuesta. Claro. Hay una propuesta. Ahora, eh, de ahí a que tenga buen fin, es otra cosa. Yo creo que ella ya es una embajadora. Le, le destaco, Rodri, esto de que ella, la verdad, este, nunca ha cambiado su discurso, siempre muy pro Argentina. Muy eh, más allá de todos los problemas que tenemos, ¿no? Hay otro que por ahí, viste. Se suben a la cúspide y empiezan a, a olvidarse de sus raíces Y eso es cierto, no, no lo ha he hecho nunca Y algo, algo que van a ver más tarde en el video de Lali Enseñándole argentinidad sí. a este hombre, a este español eh, Ella nunca... Viste que uno trata de adaptarse al lugar donde está sí. De no usar términos demasiado argentinos Porque si no, no te entienden Ella no le importa nada no. Ella va por cuanto término argentino está dando vuelta Ella lo pone ahí y le tienen que estar preguntando ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno,